últimas. El director de ONDA llega hasta las últimas consecuencias por polémica. Y es que el director de la Oficina de Derechos de Autor ONDA, José Rubén Gonel Cosme, manifestó la mañana de este miércoles que procedió por vía de la justicia y hay una investigación en curso por la difusión de un video producido por el artista Carrasaf Sánchez en el que se relaciona a un jefe con acoso a una empleada subalterna. Asimismo, con expresó que lo sucedido fue un video con una intención educativa. No obstante, alguien usó el video agregando su foto y nombre para calificarlo como si fuera la persona del video, por lo que califica la situación como un delito. Se recuerda, en redes sociales se difundió un audiovisual donde una joven recibe una llamada telefónica de parte de su jefe, a quien identifica como don Rubén. En el audio se escucha ofrecer al hombre mejores condiciones laborales, e incluso contratarle el camión o la camioneta del esposo de la joven en la compañía para que los ingresos de la casa mejoraran. Señores, todo relajo. Hay que identificar cuándo es algo para, ¿cómo se dice? Un estudio de la sociedad, Ajá. lo que sea. Usted debe ponerlo arriba. Supuestamente que es un estudio. ¿Se entiende? ¿Eh? Tienen que ponerlo arriba para que la persona no le traigan problemas. porque te imaginas en su casa siempre hombre no ha comido más nunca en su casa, ya, seguro. hombre no ha podido entrar hasta, hasta, hasta que se demuestre Pero lo contrario y no puede entrar a su casa. Claro, eso es así. ¿Eh? Eh, no, y fuese que era yo, claro está, tiene que querellarse. Claro, porque cómo es que, que lo van a vincular si no está en se eso? Lo difamando, si no eso, ¿eh? eso ¿eh? Sí, No y deben deben la producción de esos casos, porque antes en los relatos de Mick Mickey Bertone y esa gente Po, eh, eh, ponían eh, eh, dramatización. dramatización ahora no lo suben a toda. no y, y para el colmo como dijimos ayer cogen el nombre confidencialmente el nombre de sí. rubén y entonces el director de la onda se llama rubén Sí. ¿Eh? Claro. entonces todo relajo otro relajo tan feo que a nadie le gustaría que, que se dañe una relación por, por una mentira ¿eh? exactamente no y que la gente todo ya últimamente ya en las redes lo que ve uno se lo cree entonces al, como decían eso al no por algo que diga eh, no es basado en hechos reales, es para concientizar qué cosa, pues ya la gente sabe. Entonces dime una persona nada que ver con ese ya miedo ese caos por dentro de esa situación que él ni sabía. Sí. Que y si eso no se viralizaba, pues no se enteraba. sí, que me cuse Caraza Sánchez, ¿verdad? que está detrás de esto. Pero sí, sí. coja su rebote ahí, porque usted nadie le manda, está haciendo vaina a lo loco, ahí, ahí está. Sale afectado este señor Rubén. Lamentablemente <risa> Oh, pero que está delicado eso porque como no se ha salido un poco se salió un poco de, de contexto que él no involucró a nadie o sea él no hizo mención ni hizo referencia a que el don Rubén verdad Rubén del director de la onda ahora quienes sí lo hicieron fueron algunos medios de comunicación y algunos de y, y los algunos lectores de medios de comunicación verdad de las redes sociales fueron los que propagaron esa información de que él el señor Don Rubén era el Don Rubén de la Onda. Tenemos ahí las capturas de unos tweets de algunas personas, ¿verdad? que siempre viven acabando con el gobierno, y entonces dicen que fue, ahí <ríe> ahí está el, el nefastamente famoso Eurizanti, Eurizanti, y entonces también está la otra persona, vamos a ver que también pues, le entra al gobierno, eh, bueno, así, bueno, si sí, ese Show que dice que De Gómez eh, puso un huevo así, de ese tamaño <risa> grande, por, mírenlo ahí. Y, y luego dice que no hay que someter, que no hay, que no hay que, hay que someter al productor, pero fue ella, fue ella que se sumó al coro diciendo que fue el director de la onda, ¿eh? Eso es así, lo ¿no? que ponen su huevo, ponen su huevo y después quieren quitarlo. ¿Eh? lamentable la vuelta. Claro, no y que la gente se lo creyó más, como decía no fue porque la voz del imitar se parece al director de onda Entonces, como decía Engel, casualmente llamarse sí, también Rubén, sí, sí. parecerse la voz, pues sí. lo medio agrandar la situación y el conchale, pero que yo no he hablado con esa persona, más que se está viendo eso ahora, como tú dices ayer, o sea, ese tipo de, de abuso y de pasarse con los empleados, entonces que salga de la nada. Y así que se grave y la gente todo se lo lleva, pues él tenía que actuar independientemente. Sí, de recalcar también que el PLD se sumó a, a, a la ola de. De, de una <risa> vez, porque ellos están en eso. De una el vez. Eso, puede... Ellos están al acecho. Exacto. Es tal oye, que esa gente está al acecho de cualquier cosita. Claro. Y si agarran, vamos a poner que agarren cualquier corrupto en este gobierno. El gobierno está trabajando. Sí. ¿Sí? Lo está haciendo rápido. ¿Lo está haciendo rápido? Porque ellos se hacían de la vista gorda. Vamos a ver lo que dice Rubén. Unos medios de comunicación pusieron nuestro nombre en un video que aparentemente, o según han dicho, se hizo con un fin eh, educativo, simplemente. Entonces nosotros queremos saber quién fue el que hizo el video o quién con la mala intención nos quiso involucrar en una situación en la cual Entonces, no tenemos absolutamente nada que ver. Entonces esta tarde usted vino a interponer una... ¿Denuncia o una querella? Una denuncia, para que ya el DICAT, a través del, después de, la, de, de la Procuraduría, haga el trabajo correspondiente y nosotros investigar todo lo que estuvo involucrado. Nosotros estamos haciendo esto con dos fines. Uno es de limpiar nuestro nombre, nuestra moral, y el otro es de que ya está bueno, de que cualquier persona puede pueda agarrar las redes sociales y acabar con una persona que, que no tenga absolutamente nada que ver con lo mal hecho. ¿Usted sospecha de alguien... No puedo decir que sospecho de nadie porque realmente no tengo, no tengo, no tengo sospecha de nadie específicamente. ¿Ha recibido alguna información de Karazavsk quién fue el que produjo el video? No, no. No hemos recibido absolutamente nada, solamente los videos. Bueno, hay un bobo. La respuesta hay. a todo esto es saber manejar lo que usted va a subir y poner, no basado en hechos reales. Ay, claro, dramatización. Antes lo hacían eso, ya. Dramatización, lo ponían en una esquinita arriba. Y no, y, y el problema es que quieren coger views. view. Sí. Quieren coger view. Con la noticia de Johnny ventura. Yo espero primero los lo medios fuertes, porque cualquier día suben. Murió fulano. Murió ellos qué. Entonces ya nosotros debemos Eh Pensar para subir. a porque, eso, bájale, ya, sí. bájale. Ya esos tiempos han pasado. Ya hay que coger las cosas más en serio. Claro, no, no, no está de que usted subí un video. Ese video para mí era real. Sí. No, porque sí. ¿eh? porque estaba, estaba muy bien dramatizado. Entonces debemos nosotros, como personas, no pensar en los views. Que nada más piensan en los views. Usted sabe que lo siguen muchas personas. Ese señor tiene su familia. Uy, entonces eso puede traer algún problema mayúsculo. Sí. ¿Eh? ¿Quieren, subir ¿Quieren, subir Quieren subir a la mala, sí, hacerse eh, eh, famoso, rápido.